¿Cuál es el gran problema? Buenos días, tenemos... Te integral. ¿verdad? Nuestros panes favoritos de nuestra panadería favorita en Tampico. Mm. Lo que me gusta más vivir en Tampico es los panes son muy baratos. Eso es lo que más te gusta de Tampico que el pan es barato. <risa> Pero me sorprendió mucho mucho mucho porque en Monterrey este pan es como 40 40, 50 pesos. Ajá. Pero así, yo creo que 17, 8, sí, si es menos caro, de 20, 20 Ajá. Ajá. Lo que más importante es pan barato. No. <risa> y hoy me levanté a las 7, muy, muy temprano. Y Tania también. ¿no? Sí. ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque siempre, todas las mañanas, muy Perritos, pájaros, naturales, animales, pero creo que es Tampico de Turquín, porque en Tampico hay muchas casas, por eso. Es que vivimos al lado de un árbol muy grande, y ese árbol tiene muchos pájaros, por eso hay mucho ruido. Sí. Y en todas las ciudades hay casas. Sí pero me sorprende es en México todo, como la gente, animales, todo un poquito más fluidoso que en Japón ah sí, eso sí, sí no sé por qué cuando vivía en Japón yo vi muchos animales, perritos, gatos son muy callados, es sí. verdad, yo también he notado mucho eso Aquí los perritos ladran más, hasta, hasta los perritos tienen más libertad. Sí, 24 horas. Energía, mucha energía. <risas> 근데 이게 나한테는 큰 문제예요. 왜냐면 저는 루스 있어도 잘 수가 있는데 소리가 있으면 잘못 자거든요. 그래서 일주일에 세네 번 정도는 잘못 자요. 여러분들은 뭐 어떻게 하나요? 뭐 이제 근데 맞다. 다 사람은 엄청 시끄러운 파티 안에서 잘잘수 있다고 들었거든요. 근데 루스 있으면 못 잔다고. 다니아도 그래서 뭐 옆집에서 큰 파티가 있어도 그냥 소리가 많이 시끄러워도 그냥 잘잘수 있는 거예요. 근데 나는 아니니까, 혹시 뭐 아트바이스 같은 거 있으면 알려주세요. 일단 저는 엄청 시끄러운 선풍기 써요. 선풍기 소리가 진짜, 진짜 시끄러워서. 강아지 소리가 있어도 선풍기 쓸 때는 잘 자요. 이거는 뭐 좀, 시, 해결을 해야죠 amigos ya es hora de la comida y vamos a preparar curry que este lo compramos en japón es una comida japonesa que me gusta mucho es un poquito picante y la extraño tengo muchas ganas de comer curry así que tenía de hecho como un mes pidiéndole a Hayato que lo compráramos porque antes los vendían en los supers aquí y ya no lo hemos encontrado oh, Sí, okay. pero en el super japonés ya. había curry. yo te ayudo Hayato, quiero ayudar a cocinar hoy yo pelo la papa? ¿Me puedes picar? Pelar. Pelar. Ok. Papas y zanahoria, por favor. Ay. Tenemos un problema. Aquí, esquina. Muy. Bajita. Bajita y. Sí. como boti. Como muy. Muy. ¿Cómo se dice? Peligrosa la esquina. Sí. No hay problema porque muy chiquita Para mí está en la estatura perfecta Pero para Hayato está muy abajo Ajá. Entonces el otro día Hayato se pegó en la cabeza y le salió sangre Ajá. Sangró, aparte él se pegó sí. y no se dio cuenta Y después, horas después traía uh. sangre en la cabeza Como silicón necesitamos sí. Le Pe queremos poner como esas cositas de protección que usan cuando tienen bebés Cuando hay bebés ya ves que le ponen en las esquinitas como... Plastiquito que protege las esquinas para que el bebé no se pegue. Sí, uh -huh. Pues yo quiero unas esquinas para que mi bebé no se pegue. <ríe> por favor, díganos si saben dónde las venden aquí en México. A lo mejor por internet las podemos conseguir, pero en los supermercados no hemos visto dónde las venden. Esta comida es muy fácil de preparar y de hecho ya les hemos mostrado en otros videos cómo la hacemos. Cuando veíamos en Japón, tenemos un video donde les enseñamos la receta. Pero nosotros siempre le ponemos zanahoria, cebolla, papa y carne de cerdo tenemos gran problema tenemos muchos problemas pero esto es gran problema no ¿cuál es el gran problema? mucho humedo en ah. Tampico yo lo sé, en Tampico hace mucho calor uh -huh. y mucho, mucho humedo uh -huh. pero yo pensé, como Japón? Ah. disculpen ustedes, está listo el arroz <risa> porque en Japón también mucho humedo uh -huh siempre tenemos quitado con eso como tenemos no sé cositas para quitar la humedad. Ajá. Sí, pero aquí que Sí, es que De hecho, Tampico, donde vivimos ahora, es una de las 10 ciudades más húmedas en el mundo. Ah, sí. En el mundo. Entonces, de verdad hay mucha mucha humedad. Y un problema que tenemos aquí en la casa es que todo se está llenando de una especie de hongo. No sabemos por qué, pero zapatos, bolsas, ropa, este, el cuadro de bodas, así de que llenísimo de hongo. Y es el cuadro de bodas que nos sacamos en Corea y que es una foto que nos gusta mucho y venimos cargando desde Corea y se llenó de hongo. Y está en la foto, entonces no se lo puede quitar. Tenía creo casi el hongo La verdad yo también, uh -huh. o sea, no sé si es porque es una casa nueva y justo nos mudamos en pleno invierno, pero es una cantidad de hongo irreal, la que sale, irreal. Sí, nosotros sí. sí. siempre, Hago. Uh -huh. Sí, llamó que Hago, Innende. Urigan, ¿cómo te cachaná? Ajá. Y no está... Itter Samin Mayogui. Lo he cerrado. Pretón um. dice... Y como no se vuelve piedra Todo lo que son sal, todos los polvos sí. se endurecen sí. y las galletas, los cereales se hacen aguados Y sí, eso es algo muy típico de Tampico y la verdad es que desde que yo estoy chica, sé que en Tampico hay mucha humedad, entonces Siempre hay que poner la comida en botes herméticos y tener como que todo con clips y cerrado. No puedes dejar un empaque abierto, ni unas papitas, ni unas galletas porque se echan a perder. Pero esto de los hongos la verdad es que es una novedad. Y o a lo mejor ya tiene tiempo, yo ya no, no sabía porque tengo mucho que no vivía aquí. Pero todos los días abrimos la casa, todos los días oreamos esperando que salga el hongo, pero no dejan de salir. Es impresionante. Sí. Y tenemos mucho miedo de que nuestras nuevas cosas Ah, porque hasta las almohadas se llenaron de hongo Las almohadas, pegue oh. Tuvimos que cambiar Las almohadas porque nos dimos cuenta De que le estaba saliendo hongo Y también ya era momento de cambiar almohadas Ya estaban muy viejas, entonces compramos unas almohadas nuevas Pero tenemos miedo de que a nuestras cosas nuevas, al sofá, a las almohadas, a las sillas nuevas, a, a todo lo que tengamos nuevo, le empieza a salir hongo, porque cuando pues viejito es como, bueno, pues ya dio lo que tenía que dar, pero lo nuevo sí es de no que no le salga hongo. <susurra> sí, es, un, es un gran problema, tienes razón. De <susurra> <susurra> 네, y <susurra> <susurra> Sí. Pero, no, sí, me, por favor díganos en los comentarios gente de Tampico cómo le hacen para controlar la humedad de la casa nosotros compramos unos botecitos ahorita les voy a enseñar unos botes que son como para controlar la humedad y de hecho aquí en la casa en una semana se llenaron de agua y tenemos que comprar nuevos de hecho y no encontramos como que ya se agotaron en las tiendas sí. 진짜, sí, sí, estamos preocupados por eso porque nuestro plan es viajar y tenemos que viajar a Asia este año. ¿Y qué vamos a hacer con la casa? Si está en dos días se llenó de hongo otra vez, si está cerrada no sé un mes o semanas, ¿qué va a pasar? Le vamos a tener que decir a nuestros papás que por favor vengan a orear la casa porque es un problema grande, ¿sí? Es que después de que las abres se van aguadando poco a poquito Pero pues, ni modo es algo de Tampico, es parte de, de la belleza de Tampico Que es una ciudad bastante sí. húmeda, es un clima muy tropical y de verdad Estamos disfrutando el clima, pero estamos preocupados <ríe> por los hongos listo, pero hoy voy a hacer un poquito más especial porque ya tenemos un de arroz, curry y queso. Todas las comidas siempre con queso es más rico. Oigan, ya está lista la comida. Wow, Hayato se lució. Hace mucho que no comemos esto, Hayato. ¡Qué emoción! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vean, qué rico! ¡Yummy! ¡GG! ¡Qué rico! Acá, huyendo al medio huevo, hizo donde. na un huevo! No hablé mani jaija, vos sos. ¿Por qué? Ah, cuando conté ¿cu no yo jongo como hablamos ah, por sí. eso. ¿Gaiches? ¿Español o mani -e jaija? Sí. Es más cómodo. Sí, es más cómodo el español. Ajá. Ya Ay. no puedo hablar en inglés. ¿Eso nada. es Nada. <risa> <risa> en aquel entonces tampoco hablaba mucho. <risa> Ajá. -ha? Es muy raro, pero ahora para mí más cómodo el idioma es coreano, no sé. <risa> Siempre yo hablo japonés pero cambia el idioma coreano, te sale el coreano esto fue muy bueno 40 años. Amigos y ya vamos de salida de paseo <ríe> otro problema que tenemos es que todavía no tenemos coche ya tiene un es en el taller, sí, el también, coche sí. y la verdad es que estamos desesperados porque prácticamente estamos todos los días, todo el día en la casa así que el día de hoy le pedí a mi mamá que por favor me prestara su coche para poder salir a pasear, ¿verdad Hayato? Sí. ya era justo y necesario salir a pasear estamos muy muy felices sí, es muy bonito salir y ver las calles sí. y ahorita vamos de paseo a la playa, sí. al malecón Oigan, y seguramente varias personas se han de estar preguntando ¿Por qué tenemos un mes sin coche? Y es que el coche de repente empezó a gotear aceite Entonces resultó que tenía una fuga de aceite Y tienen que mandar pedir las piezas de no sé dónde Entonces todavía no llegan las piezas Y por eso seguimos sin coche Yo siempre en la clase Mi maestra me dijo que ¿Qué hiciste este fin de semana? Pero siempre yo... Dije que nada porque no tengo el coche, <risa> pero este fin de semana, dios, ¡Oh, por fin, el viaje de un día a la sí. playa, uh -huh. ya puedo decir algo, Ay, ya pudiste hacer algo, <risa> a algo pobrecito, lente, sí. sí, amigos, y llegamos a playa Miramar, uh -huh. el clima de hecho está delicioso, perfecto para ir a la playa. puedo creer, en marzo están nadando. Ajá, en la playa si guau ¡Qué bonito! ¡Qué Hola, ¡Hola, mapachea! ¡No puedo ¡Qué bonito! Oh. Oh. Hace mucho que no veníamos a las escolleras, de hecho a la playa desde que nos mudamos a Tampico Ya que mes y medio, dos meses, no habíamos venido a la playa, sí, está súper bonita, sí. por fin el clima está rico Ajá, Hacía mucho frío Sí, estuvo haciendo mucho frío en Tampico Ajá. Mm. Y aquí mapaches Ah sí, hay muchos mapaches en las escolleras y la gente acostumbra a darles de comer y es muy tierno, son muy cute Sí. Aunque tenemos un problema con los mapaches, chistoso con Prim. ¡Ah, sí! Les tenemos que contar que Prim se peleó con un mapache. Entonces le tiró mordida. Sí. La, la gorda se puso violenta una noche. Entonces el mapache alcanzó a escaparse, se subió a un árbol que había. Y después en la noche vinieron en manada a buscar a Prim en la madrugada. Hasta mis papás se levantaron porque escuchaban las patitas así de los mapaches en el techo y escuchaban así así como si estuvieran hablando los mapaches y la prim el susto de la vida entonces de hecho pensamos traernos a prim pero dije no puede por los mapaches del malecón, <ríe> le van a dar mucho miedo Sí, sí le tiene miedo ahora los mapaches. pero, pero ahora en porque que son ah, es sí. Ah, sí, es cierto, uh -huh. ah, Sí. el otro día cuando recién nos mudamos uno de los mapaches le tocó a Hayato la ventana sí. en la noche, todavía no sí. teníamos Aquí. cortinas Aquí aquí. Sí, todavía no teníamos cortinas y de repente se escuchó el tac tac tac. El mapache estaba fuera de la casa Ajá. tocándole la ventana a Hayato para que le abriera a ver si le daba de comer o algo. Ajá. Casi le da un infarto aquí al Hayato. Sí. Solo tan pico. Sí. Era muy chistoso a mí me dan mucha ternura, se me hacen bonitos, así uh -huh. con sus manitas como agarran sí, las cositas sí. Sí. aquí en el bosque, es muy lindo, pero en casa, es muy lindo. aparte los que están allá por la casa están bien gordos, bien grandes llegamos al final del malecón, disculpen los pelos de Hayato <ríe> andas todo despeinado Hayato <ríe> sexy <ríe> Amigos, acabamos de regresar a la casa. Ya tuvimos nuestra buena dosis de vitamina D que nos hacía mucha falta y ahorita vamos a hacer baguettes para cenar porque estamos obsesionados con nuestro horno. La verdad es que ayer lo instalaste, Hayato. ¿Cuándo instalaste el horno ayer? Ayer sí. Sí. Apenas ayer lo instalamos, entonces es la novedad en la casa. Y ya lo usamos en la mañana, lo usamos en la hora de la comida y lo vamos a usar en la cena. Sí. Yo ayer cociné esto: meat sauce. Y también compramos panecitos. Y le vamos a poner quesito y también espinacas. Muy sencillo. Y algo muy fácil. ¿Ayato te comes todo el baguette? Ah, uh... bueno, rico. ¿Y tú? Yo ¿mitad? creo que la mitad, pero ¿hacemos uno y medio? Sí, sí. Ah, no sé. ¿No sabes? La mitad y go mogul. Ah, bueno. Porque 하면 또 하나는 다른 날에 같이 다시 Ah, bueno. Sí. Buena idea, ¿verdad? Sí. que Hayato ha probado pocos baguettes oh, está tostadito bien caliente está rico? está rico mm, que bueno mm. <risa> mm. que mm. tal? muy rico muy rico mm, te me estás haciendo yeah. <risa> dime que estás casada con un japonés sin decirme que estás casada con un japonés Obviamente Hayato no nada más va a cenar baguette, claro que no, él no puede vivir sin su arroz. Mi compañero coreano siempre dice que me gusta arroz y Hayato dice yo también, sí, yo también. Sí. <risa> y yo le mando un con arroz. Yeah. Amigos ya estamos muy empillamados Nosotros la verdad es que terminamos nuestros días temprano <ríe> Y ahorita vamos a ver el drama coreano Y ya nos vamos a dormir Así que esperemos que les haya gustado el video del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta Compartirlo con sus amigos Suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones Para que Youtube les informe cada que subamos un nuevo video Y nos vemos en el siguiente Adiós, ¡Adiós!